Cuando una mujer ama de verdad, hace contigo estas cinco cosas. Cuando has encontrado una mujer que realmente te ama, te aprecia, te quiere y te valora y tiene contigo gestos dulces, una de las cosas que tú como hombre tienes que hacer es aprender a valorarla, a retenerla, a darle motivos para que se quede a tu par y de verdad nunca, nunca lastimarla, nunca hacerla sentir mal, nunca hacer que se sienta totalmente arrepentida por haber estado contigo. En muchos otros videos he hablado y he hecho dedicatorias a aquellos hombres que de alguna manera no valoran a una mujer. Por supuesto, dichas dedicatorias también no son útiles para decírselo a una mujer que no valora a un hombre. Pero en concreto, esto lo he hecho justamente para las mujeres y su contexto. Y hoy, tengo esta misma clase de mensaje para ti que escuchas esto. Y quizás tú, como mujer, lo escuches y me des la razón. ¿Estás de acuerdo? Antes de empezar este video, quiero pedirte que me dejes un emoji. Un emoji de un gato. Al final de los comentarios de esa manera sabré que este video te está encantando, te está gustando para que yo haga más como estos. Así, antes de irme quiero pedirte que te suscribas a esta gran comunidad llamada BeLifer donde somos más de un millón de personas que estamos dentro de esta comunidad. Así que si estás listo estás lista, entonces empecemos. Cuando una mujer te ama de verdad, es que todo tu mundo cambia, es que literalmente cualquier cosa que tú hayas pensado en el pasado totalmente cambia el panorama, totalmente cambia todo lo que tú has venido creyendo. Porque es literalmente, es una mujer que te cambia el panorama, te cambia la visión, te cambia el horizonte. Porque acostumbrado a ver mujeres que de alguna manera solo te lastiman, solo te engañan, cuando encuentras a una mujer que te ama de verdad, todas las creencias que hayas tenido sobre el amor, aún hasta las más pesimistas, triste, mente aquellas que alojaste en tu mente por mucho tiempo terminan por verse derribadas cuando encuentras a una mujer que te ama de verdad y cuando la has hallado, cuando la has encontrado, es tu deber tenerla, retenerla, cuidarla y no dejar que nadie te la quite. Y por nadie te la quite me refiero a que seas tú que la empuje a ella a los brazos de otro chico. Por supuesto, llega un punto en que si ya se enamora de otra persona, pues bueno, eso ya no te compete a ti. Así si estás con una mujer que te ama de verdad, ella va a hacer estas cinco cosas contigo. Así que presta mucha atención a lo que te voy a decir. Número uno, se preocupa por ti. Una mujer que realmente te quiere, te ama, te aprecia, te valora, te tesora, es una persona que constantemente está preocupada por ti y constantemente muestra un interés real porque tú tengas bienestar, tengas paz, tengas un equilibrio en tu vida. Cuando una mujer realmente no te ama, le da igual, le da igual. Hace poco lo escuché de boca de una madre que le dijo a, una, a su hija, si yo no te quisiera, si yo no te amara, si yo no te apreciara, me importaría poco lo que te pasase, con quién estás, con quién duermes, con quién no duermes, con quién te fuiste. Muchas veces uno de hombre confunde un poquito esta conducta un tanto maternal por parte de la mujer porque justamente lo ve como maternal, lo ve como una segunda mamá porque constantemente me está exigiendo que me reporte, que constantemente me está exigiendo que le esté dando cuentas de lo que hago, con quién saco, con quién doy o con quién voy. Lamentablemente esto no es así. Sencillamente es una mujer que se preocupa por ti y no es que esté buscando... Reemplazar el lugar de tu mamá Sino que simple y llanamente Se preocupa por ti Quiere saber que estés bien Procura tu bienestar Y es una de las actitudes más notables Más lindas y más bellas Que una mujer puede tener para con un hombre El preocuparse de forma Sincera, honesta, desinteresada Al final de cuentas Vas a sentir ese amor como fluye Vas a sentir como ella realmente Está interesada en tu bienestar Número 2 Soporta tus malos ratos. Eso no significa que vaya a soportar maltratos o tratos totalmente malos, pero sí es cierto que soporta aquellos momentos en que te quedas endeudado, soporta aquellos momentos en que te has visto en una penosa necesidad de tener que velar por algo, tener que ver qué hacer para con tu vida. En algún momento de tu vida puede ser que tuviste un fracaso económico, tu negocio quebró, perdiste el empleo, posiblemente... Algo algo trágico te sucedió La mayor parte de las mujeres O por lo menos aquellas que no están enamoradas de uno Pues realmente escapan cuando ven el, el problema Cuando ven la tragedia llegar a la vida de un hombre Porque no lo soportan Esa es la prueba de ácido Cuando realmente sabes que te están amando Cuando sabes que te están queriendo Porque te das cuenta cuando te aman Es que te aman es porque te, se quedan contigo no importando si llueva, si relampagueas, si hay, si hay días nublados, si hay días soleados. Ella está ahí para ti, está apoyándote y se nota. Incluso no creas que se va a quedar de una manera pacífica. A veces incluso te va a regañar, a veces te va a llamar un poco la atención. Incluso va a intentar que corrijas aquellos errores que cometiste que te llevaron a la situación en la que estás. Que dicho sea de paso no significa que te esté cuestionando, es que realmente... Se está dando cuenta de la situación que está pasando e intenta apoyarte, escucharte y a veces no te va a dar ninguna solución más que estar ahí prestando su hombro para que tú tengas su lugar donde recostarte, donde encontrar paz. Al final de cuentas, una mujer que te ama te va a ofrecer paz porque esta es la mayor propiedad que ella te puede dar. Su paz, su tranquilidad y una sonrisa. Algo que al final te va a hacer sentir bien. Que después... De haber estado con ella, la paz que vas a experimentar va a ser de otra dimensión. Por lo tanto, cuando realmente estás con una mujer que te ama de verdad, todo tu concepto del amor cambia. Si has tenido un concepto pesimista, va a cambiar en consecuencia. Número 3. te acompaña a la aventura. Esto realmente es algo que yo siempre he dicho, cuando uno encuentra a una mujer que de verdad te acompaña a la aventura, es que has encontrado a una mina de oro, una mujer que de alguna manera no resiente... La aventura si no va contigo, suben una montaña juntos, hacen paracaidismo juntos, de alguna u otra manera se divierten en las actividades que mutuamente tienen. Se involucra contigo, tiene una relación muy cercana, se interesa en tus hobbies y constantemente tiene una participación muy activa en aquellas actividades que para ti son relevantes y que al final coinciden justamente con las de ella. Es una compañera de aventura excelente. Si hay un viaje, ella está ahí. Si hay una aventura, ella está ahí. Siempre te está acompañando. Con lo cual no significa que va a estar todo el tiempo, pero en la mayor parte de este, sí. En la mayor parte de este tiempo siempre, siempre va a estar acompañándote para que tú con ella vivas las experiencias más fascinantes. Si necesitas a una compañera de mochilas, una, una compañera mochilera, ella va a estar ahí siempre para poder apoyarte en lo que tú quieras. Una mujer que te ama realmente, realmente quiere estar presente en aquellas cosas que son importantes para ti. No significa que quiera ser intrusiva. Por supuesto, te da tu espacio, pero eso no significa que no quiera estar presente. Lo hace y respeta el espacio. Cuando compete, pues ella está ahí para ti. Número 4. Te escucha. El escuchar es una demostración de amor por parte de las mujeres porque éstas lo perciben como un acto totalmente de cariño, de aprecio y de complicidad. Una mujer que te ama, una mujer que te atesora, una mujer que realmente te atesora, constantemente te escucha, presta atención a lo que tienes que decir. Por supuesto, esto no quiere decir que ella se convierta en una especie de pseudoterapeuta que tenga que resolver todos tus problemas, no. Pero sí que es cierto que está ahí para escucharte, para oírte, para escuchar los planes que tú ambicionas. Ella es una persona que está interesada en ti, te lo demuestra con su atención. Te lo demuestra con su tiempo. Te lo demuestra con sus tratos. Te lo demuestra prestando atención a aquellas cosas que nadie más escucha, solamente ella. Número 5. La más importante de todas. Ella lucha por no perderte. Te da motivos para quedarte. Te da motivos para aquí conservarte con ella. De tal manera de que tú no quieras irte del lado de ella. Una mujer realmente cuando te ama, pues... De alguna manera busca la forma en que tú estés contento con ella, estés totalmente a gusto con ella, que no te sientas totalmente atrapado ni sofocado y se maniobra para que tú estés totalmente feliz, te sientas cómodo, te sientas satisfecho, no sientas la necesidad de andar buscando algo allá afuera que lo puedes conseguir en los brazos que esta musa te da. Por lo tanto, si tú estás con una mujer así, atesórala. Haz aquellas cosas que tengas que hacer para que ella esté contenta, dale motivos para que se quede a tu par y no la pierdas por una fantasía, no la pierdas por simple y llanamente andar probando por otros lares. Este fue tu amigo Marco y si este video te gustó por favor déjame el emoji del que te hablé al inicio de este video y por lo tanto también te sugiero que te suscribas a este canal ya que somos una gran cantidad de personas que conformamos esta gran comunidad. Y por supuesto te dejo otros videos que he editado para ti para que tú los puedas ver, así que... Espero que te diviertas, espero que te gusten los videos que tengo preparados para ti. Así que este fue tu amigo Marco y nos vemos en otros videos. Un abrazo.